Ella tiene el tope de ser tan linda Yo ya sé, no me debo enamorar Pero a veces me pinta la locura Y me olvido y no lo puedo evitar Si las dos nos dijimos tantas veces El amor es un dispositivo de opresión del patriarcado Porque entonces me pongo en este estado si el estado es un que más, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la razón. calle, la revolución. Tiene palabras tan jugosas y los labios tan tan llenos de miel y el tatuaje sé que me vuelve loca, loca tanto que no puedo ver que el amor es el dios de las ateas y hace daño su turbia religión seamos guachas alegres y aborteras. Y no esclava de ningún corazón, compañera de aventuras, no me hables nunca de amor, dame un beso con lengua y en la calle, la revolución. Donde quieras y en la cama